Me los ojos, me la mano. <risas> Ay, Dios mío. En todos los, es decir, que, que en todos los estamentos. Bueno, viejo. Hay que tener te eh, hay que una, una cultura general para poder entender las cosas y pedirle a Dios que nos ayude a entenderlas. Bueno. Porque la verdad es que esto está duro. Bien, mafia que supuestamente operaba en la Lotería Nacional alegadamente estafó el sábado por más de 150 millones. El director de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, declaró que parte de la investigación al sorteo de la Lotería del pasado primero de mayo se debió a las denuncias de las loterías dominicanas, entre ellas Loteca y Leitza, de que fuera revisado el pasado sorteo en el que salió el número 13 en, en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. Y no me lo dieron. En el video se alega que en el primer número hay un supuesto movimiento cuando se saca y se entrega el bolo, que los especialistas en lotería pudieron identificar como cuestionable. La estructura mafiosa que operaba en la Lotería Nacional y que superaba las 30 personas lograron estafar alegadamente solo el sábado a las bancas con más de 150 millones de pesos por lo que quebraron algunos propietarios de esos juegos de azar. Según el director de la lotería, Luis Michel Dicen, había un equipo que operaba afuera y otro desde dentro de esa institución que, por ejemplo, el sábado, un solo vehículo fue visto recoger dinero en más de 20 bancas luego del sorteo. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a ver, ¿Y ¿qué tú opinas? Y tan bonita que se ve ella. Pero, miren. Sí, hay un movimiento raro. Lo que, que había que preguntarse... ¿sí? Yo tengo varias preguntas. No sé mucho el, el retorno. Es, ¿no podía salir el 13? Claro, sí, sí, sí, claro. claro ¿Y por sí. qué eso levantó suspicacia en las loterías? Bueno, el hecho de que saliera en tercera también. Mm. Y la tantas veces jugada entre las loterías. Uh -huh. mm. Es decir, en, ellos, son, aguant, ellos aguantan. Y al estar en jugar. Aguanta el número. Eso hay que explicarlo porque hay muchísima <risa> gente que no Son tienen, aguanteros, no aguanteros. Así que. <risa> eso era antes. <risa> Entonces, las bancas parece que registraron todas a la vez, unísono, la frecuencia del número. Uh -huh. Como que. Jugado por eso no es que parece. te dicen, ese está dado porque todo el mundo ha venido Pero a jugar. Pero una pregunta. Digo en, yo. en el bolo del primer premio, del segundo y el tercero, ¿no hay la misma cantidad de números? Sí y no pueden salir tres veces el mismo número, claro, casualmente, claro, puede ser, verdad, claro, se puede es fuerte, darse, es la aunque suerte. sea uno en un millón es azar, se puede dar. Es azar. ¿Por qué no podía salir el 13, amigo televidente? ¿No le llama suspicacia a este tema? ¿Qué tú, crees que estamos, ¿Qué tú crees que estamos? tapando? Que para mí que esto es un show. ¿Pero qué estamos tapando? No, yo no sé. Eso hay que investigarlo porque si yo, si, si te digo. Primero, la apertura de la clase, si los cuatro, es, Oye, ¿o si te digo que es un show, estoy especulando porque yo no tengo los elementos. ¿Mm? Yo creo, ¿verdad? Y eso es una opinión muy particular: eh, que esto es un show. Porque ahorita no, no, no se van a llevar al director de la, de la lotería. Se van a llevar a, a la muchacha que tenía el bolo en la mano, que evidentemente. Al cielo que lo pasó. Eh, Al evidentemente, cielo. la posición de las manos, evidentemente, lo que dejalo, ¿ves? Eh, Se nota que ella lo saca, eh, eh, lo sube con, con verdad. Eh, y lo recibe ahí, lo recibe así. Ahorita, a quien, aunque se van a llevar ahí, es a esa gentecita que, que, que, ¿cómo? Ah, no, pues, Israel, pero tú te crees que una no, gente se la puso eh, la dice mano, Israel, el, el venezolano que está aquí como coordinador, que son cómplices. Israel, pero tú te crees que esa gente que tú estás viendo ahí tienen poder para ellos estafar con, por 150 millones de pesos. Entonces, eh, ahorita quien se, a quienes se van a llevar es a ellos y el sistema sigue igualito. En el caso de que sea así, a mí me parece no, más esto, esto un ya, show sí. mediático. Para tumbar otras cosas. Como es, qué, lo por que, es lo que yo creo. Como, como lo tumba? que está sucediendo en educación. Si este país. Óyeme, Oye. si este país deja pasar eso que está sucediendo en Oye, educación. El coral tumba. Óyeme. Todo. Óyeme. Mira, Girón. Girón le dio un giro a todo eso. Él. Eh, pero fíjate tú. Fíjate tú. Que precisamente. Mira lo que tú acabas de decir. Que el caso coral tumba todo. Mira qué interesante. Lo acaba de decir el propio Amado y el propio Francis. Entonces, señores. Para mí, para mí, que todo esto no es más que show para dejar pasar las cosas grandes que están pasando en la República Dominicana, eso de educación, de lo que está, incluso de que el Ministerio de Salud Pública, a través del Gabinete de Salud, que lo dirige la vicepresidenta, le diga al Ministerio de Educación, luz verde para que tú abras, y que venga el Ministerio de Educación ahora y diga, ahora tenemos que vacunar a la familia de los estudiantes, faltando tal vez un mes para que termine un año escolar donde se invirtió no, 50 mil millones de pesos. Yo no he querido hacer alusión al tema de eso que tú acabas de decir al final, porque quiero ver si es verdad que a un mes de finalizar el periodo se lleven gente... Eh, el lunes lo van a anunciar, eh, Bueno. el lunes lo van a anunciar, ¿y qué significa todavía. eso?, que fracasó el año escolar a distancia, fracasó. Pero como no lo van a admitir, te van a abrir las escuelas para decir que terminaron dando clases presenciales. Un sí, gran esfuerzo. Francis. Mira, <coughs> yo quisiera que me pusieran a correr... Vamos a darle a el espacio de Carolina, pues ya está aquí. Esa sí. figura aquí. Yo quisiera <risa> que me colocaran el video y no, me no, le dieran... No, vamos, a vamos a observar la, no solamente donde se identifica... A el, el, el punto de... El no vidente. Bueno. De no vidente uh -huh. Sino los tres números. A ver qué, qué resulta, cómo se pasan los bolos. Uh -huh. Ahí hace. Ahí está. Ese es el primer bolo. Ese. no. Vamos a ver, el otro está ahí. Bien, mira, entonces aquí vemos el segundo bolo que va a sacar el Señor. Entró la mano y vamos a ver cómo se hace la misma operación de entrega a la joven y la joven tiene la mano como la tenía en el primero. Ya tiene el, No, todavía no. Este el es el segundo bolo. Pasado, del segundo. Vamos a ver. Ahora va. Entonces, vamos a ver cómo lo... Míralo ahí. Ya, ahí se entregó. Se hay ahí, ahí hay transparencia. El 69. Vamos el a ver premio. el segundo premio. Y el 13, como dice Yad se pegó. Porque... En la misma pasa con el 13 de la tercera, que es la joven que levanta su mano, hace el ritual. Yo digo que el ritual, manos limpias, que es lo como se dice, moviendo los bolos. Pero no son ciegos, esa gente. Correcto. Sí. ¿Y no, no, ahí se dio el caso que salió el 13. Ah. Porque fíjate una cosa, tú lo vas a ver. Pero en el primero fue una entrega del 13. <risa> El 69 tuviste que lo entregaron. Sí. Digo que lo puso a la, a la evidencia. Vamos a ver, cómo ella, como ella, mira, ella lo sacó uno, mira. Y ella sí, lo sí, coge. Sí, sí, sí. Y, y el le mostró? 13 nota, salió ahí. Se nota de una forma diferente de entre Totalmente primero, la primera sí, como la segunda y la tercera. Sí, claro, claro, es, realmente... es evidente que, que los investigadores con respecto a los fraudes, el eh, fraude sí. de lotería. Tienen cámaras a, en distintos ángulos. Y esto lo demuestra. El 13, el último número, el tercer bolo, salió. Salió, una ¿eh? Una coincidencia. Una coincidencia, porque es, una, es juego de azar. Ahora bien, el gobierno del cambio, que hemos dicho... Chocolate. Sí. Uh. El gobierno del cambio, que hemos dicho que era importante que los demonios se desataran a tiempo para que Luis pudiera desprenderse de algunas personas. Como de Josefa Castillo, por ejemplo. No se ha podido defender. Y de, de Tony Peñaguaba. No se ha ¿Cómo? podido defender. Ah, okay. Entonces, no porque yo no te voy a tapar eso con de, un dedo. De, deja que pase el tiempo. Entonces, pero no, lo que estoy diciendo es que estos demonios que invaden a estos individuos que han ido al Estado aparentando ser eh, quienes se merecen estar en los puestos, para ir a hacer eso, para ir a hacer eso, prácticamente me dice a mí que hay una componenda tradicional de continuidad, no solamente del Estado, sino de la corrupción. Hay una continuidad de la corrupción. Porque no es un problema de un gobierno determinado, es un problema idiosincrático en la República Y Dominicana. yo sé que en la lotería es no todo el la... mundo ha sido sustituido. Es parte de nosotros, de nuestra estructura. No, ya están diciendo que eso es parte sociedad. de una estructura vieja que claro. tenía el PLD ahí. Bueno, yo sé. pero no lo dijo no, aquí? No, no, no es de... el PLD. No, eso, no. Esa oye, Mira, no. Esa estructura, oye, esa estructura está desde, desde Balaguer. Mira. En la lotería. No vamos a culpar, claro. pero de que hay un daño, un mal interno que se arrastra con nuevos y viejos que están ahí todavía. Mire, Quédalo mire. usted o no lo quiera. Y Girón, con las declaraciones de anoche, oye, Francis, ya estableció Francis, que la misma a mafia me, la continuaron ahora. A mí lo que me preocupa, es, mira que es lo que me preocupa. Lo Luis, que me preocupa defiéndete. Lo es la actitud, actitud que asume la sociedad como sociedad frente a lo que todo el mundo sabe. Lo que Girón dijo no es nuevo. Coño, eh, lo único que ¿no? él hizo fue... De velarlo Exactamente Pero aquí todo el mundo sabe Mira Pero una si, pregunta si Lo tú... que Girón dijo es verdad bueno, ponlo en duda. Pu él, dijo podía, bueno, podía, como, él dijo que pudieran. Él dijo que pudieran. Se se está utilizarlo. tomando aquí como una verdad absoluta. Ahora le pregunto Pero todo el mundo, esa verdad que tú ahora mismo estás eh, pateando, porque no, entiende que yo estoy no preguntando es preguntando si verdadera. es verdadera. Bueno. Todo el mundo tiene la percepción desde de hace muchos años que esas cosas pasan. Lo que ocurre es que nadie había tenido el, el material colgante para pararse en un micrófono. Él sabe que a, a punto de la muerte pero claro que sí eh, Y decirlo este todo de fíjate fíjate porque aquí sí, porque la, lo advirtió que iba eh, la, la, la guardia él oye la guardia la, la, la, la guardia la gente le teme más a la guardia no porque la respete por a, ser, a, ahora girón es un, un superhéroe no, no, yo no he dicho nada de eso. Yo no he dicho deja, que sea un superhéroe. Deja que lo lleven. Tú eres lleves, que está diciendo eso. Deja que lo lleven al, co, al contrainterrogatorio para que ustedes óyeme, vean. Óyeme, deja que el eres, tiempo pase. Tú eres que está diciendo eso. No, yo te he preguntado. No, no, tú estás diciendo ¿tú eso. Un superhéroe porque... Amado, pues ya, ya conocí a la gente que me dijo ayer que no conocía a los que estaban ahí sentados. Parece, sí, parece que sí. <risa> tú lo viste. Miren, ¿tú, miren, tú viste, tú viste lo lo que... la audiencia entera. Miren, miren. No, porque no, yo siempre la tiré del principio No, yo veo que tú te la tiraste porque veo los ojitos que vi. Va. Miren, miren. Lo que lo que pasa, lo que pasa aquí es lo siguiente. El tema que a mí me preocupa de todo esto es que todo lo que se dice, todo lo que pasa, lo que pasa en la lotería, lo que pasa en el ejército, lo que pasa en la policía, todo el mundo lo sabe. De alguna u otra forma la información te llega o se ven indicios o alguien te lo comenta que está allí dentro, todo el mundo y al final, después, nos queremos desgarrar la vestidura cuando vemos esto como si no supiéramos lo que estaba pasando. Claro que sí, porque somos una sociedad de cínicos. Somos una sociedad de cínicos y eso es lo que ha llevado a la República Dominicana a esto. Nosotros los dominicanos estamos en un momento clave para lograr hacer reingeniería del manejo de la cosa pública a todos los niveles. Y si no hacemos eso, estamos condenados a seguir en el futuro en la misma situación que hemos venido criticando de hace muchos años. Hay que hacer reingeniería de esta sociedad, porque si no, nosotros lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, sobre todo lo que tenemos mi edad, la de Francis, Yerian todavía es un muchacho joven, pero lo que tenemos nuestra edad le vamos a dejar una porquería de país. Da miedo lo que vamos a dejar. Muchas gracias. Por eso es que, que nosotros planteamos y secundamos a Platón cuando él dice que la sociedad, si tú quieres una sociedad nueva, tiene que iniciar desde cero. Que como esta sociedad que hay, lamentablemente cuenta, lo que tú tienes sabe, que poner es un muro sabe. de contención, pero ellos de por sí o nosotros de por sí. El, el, el, el bien accionar no nos sale, a la mayoría de mira, dominicanos no nos sale. Que el dominicano, cuidado. desde que ve que, desde que se para en un semáforo en rojo y mira para todos los lados y sabe que se puede ir, que porque no hay un policía, ni nadie que te vaya a poner, se va. Mira, ya, ya, hay que tener cuidado. Pero sabiendo con, que no se debe ir. Con ese pensamiento platón de Platón, porque aquí hay gente que tú sabes que quiso hacer una raza única y empezar de cero y sucedió el, el holocausto. Lo que hay que es ir promoviendo una cultura de cumplimiento de la ley y de denuncia y de seguridad ciudadana que permita real y efectivamente confiar en que el sistema administrativo nacional no se va a hacer lo que le venga en gana, porque eso tiene consecuencias. Así espero, espero que estamos empezando de cero. Si de estos casos resultan sentencias, condenas, incluida la extinción de dominio de muchos de esos bienes, en la forma que está diseñado todavía, porque sé que al no estar vigente, a menos que le favorezca, sí. se le va a aplicar a los que se condenen en el futuro. Francis, mira. Ahora, en este caso, Salud. es una realidad que el país está viendo cómo se muestra la corrupción develada, por uno de sus actores, uh -huh. frente a sus jefes, frente a sus jefes y frente a con quien él cohabitó durante todos estos años, que es su coartada, porque sé que es el testigo estrella del Ministerio Público en una cuestión de declaratoria compleja, cuando también se han dicho nombres que no están ahí sentados. Bien. Es decir que esperemos, crear, claro. claro que debemos esperar. Yo creo que pero, así como yo le he dicho Pero, esperemos, pero, pero esperemos. de ahí a, a que se puedan sustraer creo que y podemos. pensar que es una, una trama contra lo que están sentados no, ahí de no. Girón. Yo pienso que yo pienso Coño. que hay que partir de la buena fe, por ejemplo. Ahí está el caso de Luisito. ¿Y de la buena fe de quién? Pero espérate, ahí está el caso de Luisito, que mientras el ministerio estaba diciendo que aquí estaba, habían muerto por COVID. Eh, 90, él decía, no, no, no, mentira han muerto ciento y pico, o sea, en contra de su propia institución, sí, pero bien, no, no, no, pero, espérate, pero no, no, pero espérate, no, no espérate, es lo mismo, es ya. lo mismo porque estamos hablando de un individuo que viene de una institución y en un momento dado decide, decide Salve, decir se. lo que no, sabe, un Luis, Luis, Salve, madre, Rosario, no, oye, Luis Rosario, oye, Luis Rosario que tú has admirado aquí y ha, y no, ha dicho que lo aquí, defiendo. Y lo, que lo defiende por eso, ha hecho lo mismo en cierto modo, pero si tú es, te ponías a es que, es que, óigame, óigame. es que Luis Rosario Socias, el director de Salud Pública, te dice, nosotros tenemos más de 300 muertos con pruebas PCR realizadas, o sea, él tiene una prueba fundamental que sustenta lo que dice. Y aquí en mi mano, a propósito, mira que yo le iba a decir. tú crees que el Ministerio Público no tiene dice, la prueba para sustentar lo que dijo Girona? Como Ayer? tenía la prueba, eh, vamos, ven, vamos, vamos a recomendar, miren mire lo que dice el, el Ministerio de, de Salud Pública, cuántos muertos van en la provincia de Duarte, hace rato que pasamos de los 300, pero a nadie le importa eso, ¿sabes por qué? Porque la gente no, aquí la gente no investiga, y a usted le, le, le ponen ahí lo, lo, lo que quieran. Ahora bien, ¿por qué, por qué no recordamos al boli? ¿Se acuerdan del boli en San Francisco de Macorís? Aquel que, que, que intentó ocultar el cadáver de Emily Peguero y que era el testigo estrella. Óigame bien, era el testigo estrella para culpar, ¿verdad? Para lograr una condena en contra de Marlene Martínez por eh, complicidad, incluso por autora eh, intelectual, era que decían al principio. ¿Y quién era que estaba haciendo eso? El Ministerio Público que luego le sirvió eso al boli como una carta para salir en libertad sin pagar lo que había hecho. Y no pudieron, óigame esto, no pudieron condenar a Marlin por lo que estaban buscando. ¿Sabe por qué? Porque era un sesgo lo que tenían. Era un sesgo lo que tenían, pero lo que querían era culpar a Marlin con, con 20 años, que lo podían hacer por otra vía, pero no lo hicieron, tratando de vincularla a ella y, y, la, y imputarla como que ella era cómplice de ese hecho o que era ella la que había mandado a ese muchacho a quitarle la vida a esa joven. No lo pudieron hacer. Por eso que yo le digo a ustedes, dejen que el tiempo pase. Dejen que el tiempo pase. En la República Dominicana, mientras nosotros sigamos persiguiendo la corrupción, de manera eh, eh, tuerta, ¿verdad? Veo unas cosas y las, y las otras no las veo. No va a servir, porque siempre va a existir, ese, eh, eh, eh, si se quiere, eh, ese liqueo de gente. Por ejemplo, llega el PRM, entonces yo persigo a los del PLD. Llega el PLD, entonces voy a perseguir a los del PRM históricamente. Por eso que yo le digo, a la, a la, no a la, a la juventud que yo quiero que, que investigue. Busquen históricamente los cambios de gobierno, búsquenlo, desde 1986 para acá, ¿eh? es de ahí para acá que tienen que buscarlo, porque de ahí para allá nadie, nadie chocaba con nadie, no ha desde 1986 como... para acá, búsquenlo para que ustedes vean, cada vez que hubo un cambio de gobierno, de partido diferente, ha existido persecución política, culpable o no, pero solamente persiguen Miren, a los del partido que estaban. Ahora, ¿Mm? lo que yo quiero es que resaltar, ya veremos, lo que queremos resaltar es, ...que estamos sobre hechos reales. No es aparente ni disfrazado ni maquillado. Es decir, están, hay las investigaciones... Uh -huh. ...están las investigaciones... ...y hay una condena ya... Y, no hay ninguna condena. Pero las la pruebas ni siquiera han entrado. Pero Prácil, porque las pruebas, tú dices, ah, esto es real sí. y las pruebas están. No, no, no. Las no, pruebas no. tienen que mire, entrar y en la preliminar, mire, mire, ni siquiera mire, mire, hemos llegado mire. ahí. Ahora mismo estamos en la etapa. No creo, <risas> no creo, Mira, no, bro, ya, ya, re, respétame un poquito. No pero no, te no, estoy no, respetando. No, no, pero no, déjame no hablar, Pero déjame hablar, por favor. Pero no me insultes. Tú, no tú te estás insultando tú mismo, queriendo aparentar que tú eres la estrella. De, del derecho, óyeme, no, no, ya, ya no, te falta mucho eso. para tú entrar. No, yo no Tú te estudiando Tú estás estudiando. Yo, óyeme que, una cosa. No, no, no, lo que te, te, te voy, voy a decir. Ahí. Vamos a ver si tú me dejas. Ahí. Ahí. Tú estás estudiando. Vamos a ver un si documental. Discute, discute argumento. Pero déjame un No discute lo no, personal, discute argumento. No, no me golpeen en la madre No, pero que discute chocolate Es que esto no es personal, discute argumento. Siéntate, siéntate. Hablando de hecho, Por favor, ciérrale el micrófono a este muchacho. Hablando de hecho en concreto. Óyeme. En una en, en una preliminar. No, pero por Dios. Óyeme. Yaryan, me ha hecho no. molestar un poquito porque no, tú, no, por... no, tú no has dejado de Porque, hablar. porque tú dejas que la emoción te no. asalte. qué, pero qué que emoción, que emoción te qué asalte. emoción. La emoción es tuya, Discuta papá. argumentos, papá. Pero déjame discutir los argumentos, no, no me interrumpa un de Mira, chocolate. mira Yardyán, te, te voy a, a decir a, al estudioso del derecho... Lo siguiente, le voy a decir el turioso para que él, porque el problema de Yayán es que él tiene toda esa información y la, y, la, y la bota aquí. Tiene que razonarla. Y le voy a decir algo. Aquí estamos en una etapa preparatoria. Instrucción, investigación, que aún no se va a poder presentar hasta una etapa. Ahora, no creo que el Ministerio Público, no creo que el Ministerio Público tenga la cachaza de presentarse al país llevando gente a un banco de los acusados porque tiene investigaciones previas que presumiblemente, en esta etapa se habla de presumiblemente ah, han okay. participado, pero, ya, ya, ya, pero no me haga a mí. Pues entonces no me hable de hecho concreto, de hecho cierto. Óyeme, están tras do, de hecho concreto que van a estar concretamente dispuesto para poder conseguir una condena. No creo que ellos se embarguen para después salir con nada. ¿Y el boli? ¿Te acuerdas del boli? Oye, que mi, El boli oye. que cargó el cuerpo eso, de Emily lo cargó y crimen. era el testigo estrella eso fue un y salió libre el boli y va a salir libre Girón y va a salir libre Girón y va a salir y libre, libre, libre, es libre Girón es eso es parte, parte de la estrategia piedra, papá. pero para qué era ni pagó él ni tampoco lograron el objetivo que era incumbrar a ella. Porque de, había, de, de, de había una no, parte no. del Ministerio Público que falaqueó a, y no la vamos concretó. Vamos, ahora, a, ahora. vamos a una llamada telefónica Espérate Francis, bueno. Adelante, buenos días. Vamos. Espérate Francis. Adelante, ya, ya se, se fue. fue. Entonces, no es verdad que tú puedes venir aquí a hablarme a mí ah, que con argumentos cuando tú atacas directamente a la otra persona. No, no, no. te, no, no, no, te pones sus argumentos y yo te voy a rebatir los argumentos. Claro. No poniendo en duda mis argumentos. Tú me respetas. Entonces, eso es lo que yo te he dicho, que es un error tuyo como comunicador. Y es lo que se, tem, lo es que que se te... que que la emoción te asalte, No, Francisco, que no es la emoción. La emoción es contra ti. La emoción es contra ti este es que... por imprudente. Por imprudente, tú. pero, pero ejemplo, no te lo puedo negar. Es que, ah, es que no tú eres un imprudente. Bien, mis amigos, vamos a la pregunta del día después de este match. Eh, primer, primer round. Vamos a ver la pregunta del Planita, día. ¿Qué eh. opina usted sobre el supuesto fraude descubierto en la Lotería Nacional? Háganos el feedback. 829-451-331. Ya ya me a defender a esos ladrones. <ríe> eso es normal, es un abogado, ¿verdad? Los abogados sí. defendemos delincuentes. Bueno, yo en eso no cojo... <ríe>